parecerse a los líos que crean los dominicanos y los latinoamericanos y los pastaleos y, y el espectáculo que está dando Donald Trump que desde el poder está alegando fraude siendo el presidente porque si usted dice la oposición pero usted siendo el presidente de un país alegar que le hicieron fraude y, y vociferar como la oposición aquí cuando realmente le hacían fraude es lo que más se parece y, y, y en la propia campaña, eh, muchos analistas habían establecido que cada día Estados Unidos se parece más al tercer mundo y a los latinoamericanos. Pero yo le voy a decir algo más grave. Y anoten esto: esos síntomas y esos últimos acontecimientos y el hecho de que los dos candidatos no tengan condiciones con muchos problemas. Porque si bien Trump es un loco que enfrenta a todo el mundo, que es controversial, que rompe todos los protocolos, to, toda lo, la lógica de cómo se han establecido los gobernantes norteamericanos, Biden tiene muchísimos problemas, que incluso se le olvidó que un hijo... Está presentando un hijo que hace muchísimos años que murió y confundió una nieta. O sea, que es un hombre que tiene serios problemas eh, en, en, en su cerebro. Con 77 años de edad, el presidente más viejo. Eh, y ciertamente la nación norteamericana va a caer en una situación sumamente difícil. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Esos acontecimientos... Que se están suscitando en Estados Unidos. Es el comienzo del fin del imperio norteamericano. Así como cayó el imperio romano. El imperio inglés. El imperio otomano. El imperio alemán. Y otros imperios que gravitaron con muchísimo poder. Y dominando el mundo en un momento dado. Eso que se ha estado viendo. Era impensable verlo en unas elecciones en Estados Unidos que viene siendo una de las cuestiones más importantes porque tiene que ver con su estabilidad política institucional. Y eso es hasta vergonzoso. Ese es el comienzo de fin. Estados Unidos hace tiempo que viene perdiendo supremacía mundial. China comercialmente lo ha superado. La economía de China es más sana que la norteamericana. China, bueno... Nada más hay que ver una cosa, de cada 100 dólares que los norteamericanos deben, 30 y pico se lo deben a los chinos. 30 y pico, o sea, China lo ha ido derrotando, tecnológicamente lo tiene derrotado. Y todos esos apavientos que los norteamericanos tienen con los chinos, es porque no hay forma de detener el avance de ese gigante asiático. No hay forma, porque incluso... Comercialmente para que ustedes tengan una idea Los norteamericanos le compran Tres veces más a los chinos Que lo que los chinos le compran a los norteamericanos Un comercio desigual Lo tienen jodido los chinos Porque los productos chinos Ellos alegan a los norteamericanos Que por la eh, subvaluación de, de, del yuan O remindique la moneda china Pero no Es que los chinos y ya lo hemos dicho en, otra, en otras ocasiones. su cuarto lo invierten en producción, los americanos en armamento y en guerra. Y han desarrollado tecnología porque han invertido en tecnología. Tan sencillo como eso. Ahí tú sabes lo que es que solamente en misiles, en unos misiles especiales que está haciendo Estados Unidos, se van a ir 92 mil millones de dólares. Pero eso, eso los chinos no lo hacen. Lo invierten en tecnología, lo invierten en algo que produzca. Entonces ese país ya comenzó el declive. Y en la guerra comercial, y en la guerra... Mira, por ejemplo, países en los cuales ya los Estados Unidos habían hecho acuerdos para... para eh, acuerdos... Eh, eh, eh, de libre comercio y, y, y otras modalidades de acuerdos comerciales con el Transpacífico, una cantidad de 11 países que representan más de, del 40% del Producto Interno Bruto y más del 65% del comercio mundial. Con este loco de presidente, ellos abandonaron eso. Y entonces le han comido los caramelos, sencillamente... Eh, ese imperio ya comenzó a dar al estazo. En una ocasión, Mao Zedong dijo que el imperio era un tigre de papel. Han pasado muchos años para que eso se convierta en realidad, pero la verdad es que lo que hemos visto en estas elecciones de Estados Unidos es, es impensable haberlo visto 15, 20 o 30 años atrás. Una gente que se esmeraban en cuidar su, su sistema. Y donde, bueno, imagínense, nada más les voy a poner este solo ejemplo. Si el sistema valía para esta gente que Al gol. eso fue en el 2000, hace 20 años, Al gol. le hicieron un fraude y decidió a favor de Joe Bush, hijo, la Corte Suprema, y que se quedó tranquilito, en aras de mantener el sistema vigente para no hacerle daño, pero y eso se fue a la porra, eso se fue a la porra, entonces, es un espectáculo, eh, Joe Biden ya tiene, ahí estuve viendo el periódico El País, en una información frequecita del periódico El País, Joe Biden tiene 253 votos electorales, se necesitan 270 para ganar la presidencia norteamericana, Donald Trump se ha quedado frisado en 214. Y oigan esto, en otro periódico que vi, no tan prestigioso ese, ya do, eh, Joe Biden lleva 264 a 214. O sea que ya es un hecho, ya. Eh, y usted puede estar seguro que para que ese sistema no se hunda, lo que más le conviene es que Donald Trump reconozca. Porque, oye, otra cosa, impensable en unas elecciones norteamericanas, de que hablar de violencia y de turba que van a quemar negocios eso, eso, ¿cuándo se le había ocurrido a nadie? Allí se celebraban elecciones. El que perdió, perdió. Y de inmediato llamaba a felicitar al ganador. Y no había eso. Pero tú sabes que a esta hora, ¿cuándo se había visto? En Estados Unidos una cosa así. Que a esta hora todavía no han dado ganador. Se vio cuando algo, pero ahí se vio claro que hubo una serie de fallas. Pero esto no esto es que Donald Trump está perdido y no quiere reconocer que está perdido. Hablando de llevar y que eso a, a, a la Corte Suprema, eh, apelando a tribunales para que pararan el conteo, por ejemplo, de Wisconsin que ya lo acaba de ganar oficialmente, ganó dos estados más que de los estados clave. O sea que no hay forma ya de que Joe Biden pueda perder esas elecciones. No hay forma. Men, Ángel me llamó preocupado porque Ángel quiere que yo vaya de carne. Y me dijo, ma, ¿pero qué es esto? Eh, pregúntele a Ángel lo que yo le dije. Pregúntele lo que yo le dije. Oiga, no se lleve nada de eso. No, que vinicito Castillo, esos son babosos. Que confunden el deseo con la realidad. Pregúntele a él. A las 10 de la mañana me llamó. Ay, que yo digo, no, no crea nada de eso. Porque porque es que esto hay que saberlo, esto no es improvisación, entonces aquí hay mucha gente que confunde el deseo que ellos tienen, que, que gane una gente, y ahí es que se embroman, los análisis no se pueden hacer en base a la simpatía. Yo he tenido simpatía en un momento dado y digo, mira, eh, eh, eh, el simpatizante mío, vamos a suponer, no va a ganar, pues yo no confundo, ah, ¿tú crees que yo, yo soy de los gigantes? Y cuando los gigantes, digo, no, ese equipo no gana. Porque usted no puede llegar al fanatismo. No, ese equipo no gana. Soy de los gigantes y quiero que gane, pero no va a ganar. ¿Por qué? Porque usted no puede ser fanático. Y en los análisis políticos, usted no puede confundir los deseos con la realidad.